La grabación desde el interior de uno de los helicópteros involucrados en el mortal choque en Gold Coast muestra que uno de los pasajeros trató de alertar al piloto sobre la inminente colisión. El trágico incidente se produjo sobre la playa de Main Beach, que está repleta de turistas y es cercana al parque temático SeaWorld. Ocurrió el 2 de enero de 2023. El impacto en pleno vuelo dejó cuatro fallecidos y tres heridos en estado crítico. Todas las muertes se produjeron en el mismo helicóptero que se estrelló contra un banco de arena tras el choque en el aire. Los seis pasajeros de la otra aeronave que pudo aterrizar sobrevivieron y cinco sufrieron heridas leves. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now.